Art of Hosting lo podemos entender como la generación de espacios, de conversaciones que importan, que importan a la vida de las personas y a la vida de las organizaciones y la capacidad de generarlos, de sostenerlos y que eso nutra a la vida colectiva y a la vida individual. Eh, el mundo ágil, el mundo del agilismo, es centrarse en el equipo para que construya tareas, para que esas tareas generen resultados, y resultados más satisfactorios para el equipo y también con mayor aporte para los colectivos sociales o para las personas a las que van destinadas esas acciones. Yo diría algo así. Sí, el Ardo of es como como el nombre lo dice, es un arte, es el arte de ser anfitrión, el arte de ser anfitrión de conversaciones significativas para activar la sabiduría colectiva. Eh, de la historia del Art of Hosting hay una, una pequeña historia que es muy, muy interesante eh, de cómo surge esto el movimiento y esta comunidad de práctica del Art of Hosting y es a partir de una pregunta que, que se hicieron varias personas de si a lo mejor los problemas que están ahora mismo en el mundo es porque no nos hemos sentado a conversar sobre ellos, eh, de ahí empezó todo este movimiento y toda esta comunidad de Art of Fosting, de, de empezar a practicar eh, cómo conversar y cómo activar esa sabiduría colectiva para afrontar desafíos que vivimos día a día en las organizaciones, a nivel personal, etc. Y el agilismo, el agilismo para mí es... Es también un arte, el agilismo es cómo podemos eh, cuidar mucho a las personas y a la vez lograr resultados, lograr equipos eficientes, eh, equipos que logran entregar valor de forma temprana, lograr victorias tempranas, que además va a repercutir en la motivación de las personas de un equipo de trabajo y va a repercutir en poder contribuir y aportar valor a, a una estrategia que, que tenga marcada una empresa o una organización. Para mí eh, el Art of Hosting no son metodologías y eso es importante aclararlo, no es tanto las metodologías o las técnicas o los métodos, el Art of Hosting es la práctica, es cómo practico en el día a día eh, desde unos principios en los que genero espacios de conversación donde las personas realmente entran a esos espacios de conversación a través de, por ejemplo, un método como es el check-in y pueden salir de esos espacios de conversación, como por ejemplo, un método o una práctica como es el check-out. Y a partir de ahí, obviamente, el Art of Hosting lo que ofrece es una serie de maneras en las que podemos ser anfitriones de esas conversaciones o que podemos desarrollar ese arte de ser anfitriones de las conversaciones y ahí métodos, hay muchos, está el Open Space, está el ProAction Café, está Diseño para la Acción Sabia, está el World Café, Indagación Apreciativa, entre otras tantas, métodos y técnicas. Y el mundo del, del agilismo, que también tiene es decir, una parte de enfoque y de concepto, al final se convierten en prácticas diarias, pequeñas o breves reuniones con tu equipo para identificar avances de ayer y retos de hoy en reuniones con una periodicidad mayor para ver en perspectiva cuáles son los avances y los compromisos que hemos adquirido y si los hemos cumplido y además también se concretan en espacios o en paneles que nos permiten tener visible hacia la organización, hacia el equipo y hacia las personas aquello a lo que nos hemos comprometido a hacer porque no solo queríamos hacerlo sino que además podemos hacerlo por tiempo, por capacidad, por competencia. Lo primero porque detrás de ellas está una manera específica de entender las organizaciones que son sistemas vivos, son seres vivos que tienen su forma, que tienen su dinámica y inspiran al día a día del Art of Posting y del mundo ágil. Y luego también porque ambas el, generan el espacio del equipo, que es el espacio original donde nos desarrollamos en las organizaciones y ambas lo desarrollan de manera complementaria. Una fortalece el cómo y los comos y los cuidados y la otra fortalece eh, la tarea, el enfoque y la concreción. Ambas se retroalimentan y ambas permiten que los equipos no solo sean seres vivos, sino que sean seres vivos en evolución colectiva, pero también personal. Me parece que son elementos que permiten decir que se conectan y que se retroalimentan. Sí, algo que también es muy visible y, y que permite ver esa conexión entre el art of hosting y el agilismo o esa... Eh, oportunidad de hacer alquimia, como digo yo, la alquimia entre el art y el agilismo, es que ambos permiten que los equipos de trabajo y las personas o cualquier sistema pueda eh, navegar y estar a gusto en el espacio que llamamos el espacio caórdico, que es ese espacio entre el caos y el orden, donde en ese espacio caórdico es donde emerge la innovación, donde emerge el aprendizaje, donde emerge el liderazgo colaborativo y participativo, eh, y por eso vemos muy relevante que estos dos enfoques, tanto el Art of hosting como el Agilismo, eh, puedan empezar a integrarse en los equipos de trabajo, porque por un lado, y, y, y parafraseando también lo que ha dicho Eduardo, permite por un lado cuidar mucho el, el, el ser dentro de una organización, el cómo estamos dentro de una organización, cómo conversamos dentro de una organización, que es lo que hace el Art of hosting, es como un sistema operativo, y por otro lado, está el agilismo, que lo que permite es cuidar el hacer. El hacer para poder gestionar mejor los proyectos, para poder llegar a resultados, para poder tener esas victorias tempranas de forma tangible. Yo creo que le puede ayudar en algo que, que en varios momentos se presenta como tensión, la tensión entre entre el ser y el hacer, la tensión entre el clima y la tarea, la tensión entre eh, tenemos que estar a gusto y sí, pero hay que hacer las cosas ¿no? y probablemente es una tensión irresoluble, simplemente hay que aprender a manejarla y a llevarla y ambas prácticas yo creo que nos ponen en la posición de dar valor a ambas cuidar las dos y saber ...que el sentido del equipo y el sentido de la organización... ...se juega en, en ese equilibrio y en ese encuentro... ...y eh, ponerlas en práctica... ...yo creo que nos pone delante de los dilemas... ...que en muchas organizaciones tenemos... ...que hay que cuidar más... ...o en qué momento hay que cuidar más una cosa que la otra... ...si no nos ponemos en marcha con prácticas de estas características... ...es muy difícil que demos respuestas que después sean válidas y viables para la organización. Probablemente nos meten en callejones sin salida. Estas prácticas nos ayudan a entender más desde la práctica esas vivencias que tenemos. Creo. Sí, y algo que yo veo y, y recuerdo mucho hace ya unos, unos años atrás con, con Ariel Ber, que es eh, una persona que ha difundido el, el agilismo en, en habla hispana. Eh, una de las personas que, que, que estuvo en España también conmigo hace un tiempo eh, metiendo esto en el mundo del, te, del tercer sector. Eh, yo veo que, que todos esos valores que hay detrás del agilismo, de Scrum, Kanban y todas estas eh, marcos de trabajo y metodologías y prácticas del agilismo eh, están muy conectados con los valores de las organizaciones sociales. Por ejemplo, uno de los valores es es, es el coraje, ¿no? El coraje que hay que tener y las organizaciones sociales todas tienen dentro de sus valores ese coraje de afrontar desafíos sociales. Por otro lado, el tema de cuidado de las personas, es decir, priorizar a individuos y las relaciones entre ellos es algo muy vivo en el agilismo y eso es algo fundamental en las organizaciones sociales, es decir, hay un cuidado especial de las personas dentro de las organizaciones del tercer sector. Eh, y por otro lado, veo que también el agilismo conecta mucho con hacer las cosas con, con un propósito, no es la tarea por la tarea o el hacer por el hacer, sino que hay un propósito, hay algo, hay un valor que quiero entregar a la sociedad y eso también está conectado a, a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales giramos alrededor de un propósito, un propósito social de alto impacto. Y por otro lado, el Art of Hosting está basado también en, en valores muy similares a, al agilismo, invita a conversaciones, a escuchar a las personas, a conectar y tener claridad de propósito de por qué nos sentamos a conversar, por qué nos sentamos a, a definir y a co-crear algo entre, entre nosotros y activar esa inteligencia colectiva. Entonces, creo que desde un punto de vista de, de valores y principios, tanto el art hosting como el agilismo conectan perfectamente con principios y valores que se promueven y se cuidan desde el tercer sector.